Siempre caminando por el filo del precipicio Será mi mejor oficio No ver el movimiento de este círculo Sin principio ni final Siempre con el alma pendiente de un Buscando lo más profundo de este desierto de sal Allá afuera hay una pequeña estrella que no para de brillar Vuelo sin final, sin miedo al miedo, sin miedo a errar. Y vuelvo a levantar, este vuelo sin final, sin miedo al miedo, sin miedo a errar. Cada día soy más fuerte Mi mundo está a punto de explotar Volveré a ser el mismo de siempre Y el murmullo de ahí afuera no me hará temblar Los lobos no paran de señalarme los dientes Volveré aunque solo sea y una vez más Y vuelvo a levantar